...que conmueven al país y le, lo está siguiendo en persona. Eh, Fernando, gracias por estar ahí. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Eh, me imagino que debe ser duro escuchar todos los días los testimonios ahí eh, en vivo, ¿no? Si bien vos los conocés, ya has estado minuto a minuto con este caso... ...pero es distinto escuchar el relato de, de la bestialidad que sucedió con Fernando, ¿no? Escuchar los detalles con los padres ahí... Sabés que me parece que un poco el valor agregado a, a todo lo impactante que es es precisamente ver a los papás sentados este, observando no solamente todas las, las instancias de, del juicio, sino a los acusados, videos donde se, se infinidad de veces la, la matanza a Fernando, son muchas cosas fuertes realmente Ángel, son cosas realmente impactante. Leí un tuit de, que... de, de Mauro Zeta que me pareció el más descriptivo de todos. No Lloran los padres, lloran los testigos, lloran los amigos, lloran los policías, lloran la gente que está ahí trabajando y lo, los únicos que no lloran o no se quiebran son los rugbyers, que es lo que más llama la atención a todo lo que estamos viendo, las imágenes que llegan. ¿no? Eh, Ángel, eso ocurrió el día que empezó la declaración Graciela. Realmente una declaración digna, digna de de, de escuchar. Es ¿eh? una, una pena que, que la justicia haya decidido que en este juicio eh, alternativamente la prensa no, no puede estar. Porque es muy descriptivo, incluso creo yo, de las emociones que transitan por, por el corazón de, de todos los argentinos. O sea, toda persona que tiene una familia, que tiene criaturas, hijos con, en edad de, de salidas nocturnas, me parece que está la manera personal. Es que es el miedo de todos los padres, ¿no? Cuando salen los chicos a bailar, que pasa? Eh, a la noche, a la vuelta, cuando se suben al colectivo. Me parece que representa eso, este caso. Más allá de que, obviamente, fue un asesinato sin ningún tipo de escrúpulo. ¿no? Es, es incalificable eh, lo que hicieron, ¿no? A todos nos genera bronca, a todos nos genera enojo. Por eso te preguntaba eh, esta sensación que tienen ustedes en persona, que es distinta a lo que vemos a la tele. Porque ustedes están ahí. Primero el tema de los barbijos, que no se le veía la cara. Ahora que siguen eh, como, como inertes, es rarísimo. Es, es muy extraño todo lo que pasa. Igual, eh, esta causa venía ya desde, el, desde, desde sus albores con, con situaciones así. O sea, todas las conductas de, de, de esta gente fueron todas raras. ¿eh? O sea. ...eludiendo la acción de la justicia, limpiándose las heridas... Sí. Eh, ...culpando a otro chico... la expresión, culpando a un inocente... cagándose de risa cuando habían recién asesinado a una, una persona... ...a un joven de su misma edad casi... ...entonces son cosas este, que en definitiva... ¿viste? ...llegamos al juicio y, y realmente estamos de alguna manera... ...por lo menos conformes por haber llegado a esta instancia... Uh -huh. eh, hoy nuestra idea es darle, darle una satisfacción, por lo menos que la justicia le dé una respuesta, eh, esto seguramente va a ser este, eh, un pequeño cierre en, en todo este dolor para, para Silvino y para Graciela, que a mí personalmente eh, me gustaría que, que muchos de, de los que están escuchando vos, que están presentes en el, en el estudio... Conozcan un poquito de la vida, porque es una. realmente es algo Contame. muy particular lo que pasa. De, no, es algo. es una enseñanza una enseñanza diaria realmente. Estar con ellos es algo. Eh, que. que te despierta emociones, eh, pero en. cada, en cada, cada minuto. Eh, a, mí, a mí personalmente me, me hicieron ver cosas que realmente antes no, no veía. Eh, respecto de. de de mis hijas, uh -huh. ¿eh? incluso de Sara, el, el último consejo que recibí de que, es este, que Barbie y, y yo nos saquemos no una, sino mil fotos, porque él los únicos recuerdos tenía cuando se, tenía precisamente esas fotos que, que renegaba, ¿eh? que se las sacaba regañadientes, viste, de Fernando. Claro. Y, y bueno, y es todos los días es algo realmente eh, así. Eh, la enseñanza, mirá, la, la, la Posterior a esa de las fotos de Silvino, fue cuando llama a Santi y me dice, Fer, voy a organizar una, una colecta para esos papás que sé que tienen uh -huh. algún tipo de necesidades, que sé yo, que Aprovecho para, para, para, para sí. que aclaremos eso, eh, eh, Fer, sí. lo, de, lo de Santiago Maratea surgió espontáneamente sí. porque mucha gente le decía eh, en las redes, che, ¿por qué no ayudás, que vos ayudaste tanto a los papás? De, de Fernando. Santi lo comentó eh, en sus redes, recibió algunas agresiones, pocas, algunas críticas. Pero ¿qué dijeron los papás cuando, cuando surgió esta idea? Bueno, cuando él te contactó a vos, bueno, Maratea. Santi primero se comunica, yo se lo tramito a, a los papás. Y obviamente es que están profundamente agradecidos, pero ellos no, no quieren que los ayuden desde ese, desde ese lugar. Ellos no quieren, no quieren plata. No esos, esa, es obvia la respuesta que es lo que quieren. Este primero que a su hijo, obviamente, y, y, y, y bueno, hoy están en búsqueda de justicia. Eh, y, y, ac lo que y aclaro dicen esto, es, es, esto el, no, estar... no es que Maratea quería que, que, que los papás de, de Fernando se hagan millonarios con esta colecta ni nada menos, sino lo que se buscaba era sostenerlos en todo el proceso del juicio que es extenso, ¿no? Porque sé que lo estuvo, sí, lo estuvo sí. ayudando un montón de gente con alojamiento, con alimentos, todo el mundo, Porque te vas mundo, a vivir otro mundo, lugar pero, directamente. Y lo, es gente te humilde te que, algo, no, tienen, que no lo costea. Tiene una grandeza. Así como te digo que el, el último día de vida de, de Fernando, eh, Graciela le dejó la plata que había recaudado por haber trabajado este, fuera de la semana cuidando a una señora de edad. Eh, y Silvino también le dejó un dinero que había cobrado de dos días, de, de un día de trabajo y se lo fue en la mesita de luz, no lo pudo despertar uh -huh. ¿sí? lo antes de irse le eh, digo que eh, ellos o sea, hacen homenaje a su trabajo ¿Eh? A, eh, Graciela también, y no aceptaron nada de nada, mira que acá me vinieron a ofrecer casas de todo tipo eh, hotelería de todo tipo. Uh -huh. Y ellos no, quieren estar en su departamento, su departamentito, eh, pagando este, la renta de ese departamento y así es, es su vida. Sí, lo que tengo que decirte es que yo estoy profundamente agradecido, y Graciela, que recién mandó un mensajito para, para, para Santi, estamos profundamente agradecidos por, por el gesto, porque realmente sé que no hubiese juntado nada más eh, para, para un mes de... de de, para que se mantengan acá en Dolores. S Santi hace una colecta y puede juntar millones. Sí, es millonaria, ¿eh? pero bueno, parece. la idea era justamente que eh. puedan vivir tranquilos en, en lo que dure el proceso sí, legal, ¿no? Era esa la idea sí, primogénita. Sí, esa era la idea. Pero y bueno, hoy, hoy eh, de, sí. le, pedimos, le pedimos, de alguna manera, eh, eh, eh, la colecta no, pero sí este, la comunicación de una misa que se va a hacer el 18, en homenaje a los tres años de... De, del fallecimiento de Fernando el, el 18 próximo a las 19 horas y sí. obviamente que Santi me dijo que sí que nos iba a ayudar así que seguramente va a ser fantástico. multitudinaria eh...